Muy buenos días, buenas tardes, más bien. Bueno, pues, si la cabeza te dice una cosa y tu vida te dice otra, ten por seguro que la vida siempre gana. Entonces, aunque tu cabeza te la esté jugando y estés pensando en una cosa que debe de pasar o que tiene que pasar así, si estamos viendo que las máquinas están trabajando en otro camino... A lo mejor tenemos que cambiar. Esto vale para toda la vida. Evidentemente, yo lo dirijo hacia el trading, hacia la inversión, hacia el qué hacer y qué no hacer en un momento dado en el mercado. Entonces, si el, estamos viendo que el mercado nos está llevando la economía, ¿vale? nos está llevando a una especie de catombe global, eh, quizás hay que restringir, aunque nos duela, aunque nos fastidie, tener algo de dinero parado o esperando, hay que restringir el riesgo. ¿vale? Ya de por sí, el mercado de las criptomonedas es un mercado de muy alto riesgo. Eh, puedes perder todo tu dinero en 10 minutos, si estás en Futuros, por ejemplo. Entonces, hay que tener bastante ojo con estas cosas. Por otra parte, el otro día la pregunta famosa, por cierto, vamos a abrir una nueva sección, ya lo dije en el vídeo de ayer, también lo digo hoy, la de consulta al DOC. Es decir, el profe, el profe de... de eh, psicología del trading va a contestar en un no sé si los miércoles o los jueves ya veremos yo creo que se va, se va a hacer los miércoles eh, va a contestar a las preguntas que tengáis oye mira es que me pasa esto cómo puedo mejorarlo me pasa esto otro cómo puedo solucionarlo eh, a ver <ríe> siempre que sea <ríe> posible es decir eh, yo es que soy cojo pues a ver pues, a ver, pues una prótesis no queda otra eh, pero me refiero a eh, cuestiones de, del día a día, ¿no? De, oye, este impulso, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Cómo puedo...? ¿vale? Entonces, eh, todas esas preguntas que vayáis dejando en los comentarios, el miércoles, los miércoles, las contestaremos. Entonces, la pregunta era, era eh, por qué Narices eh, subía... Bajaba Bitcoin y subían los índices y las bolsas, que pasó el otro día, ¿no? Y es que tenéis que tener en cuenta que Bitcoin es, vuelvo a repetir, es muy pequeñito, eh, siempre nos miramos, ¿vale? cuando estamos invertidos en algo, sea lo que sea, ¿no? yo estoy invertido en oro, pues el oro es lo, pues lo más tal. Si yo estoy invertido en una empresa que no sé qué, pues esa empresa que no sé qué es la más tal. Y no siempre es así, es decir, y mucho menos en el caso de las criptomonedas y de Bitcoin. No es el ombligo del mundo, ni mucho menos, ni muy de lejos. Entonces... En primer lugar, estaba subiendo el dólar, con lo cual su par principal, que es el dólar, le estaba haciendo daño. Como si fuera, vamos a, a empezar a implementarlo como un par de divisas, que, y, es que, y es que empieza a ser así poco a poco. Eh, por otro lado, no había interés. Si no hay interés en algo, por mucho que nos empeñemos nosotros, si nosotros creamos que tenemos interés, incluso el círculo en el que... Eh, eh, ...estamos, estamos eh, trabajando ese Bitcoin... ...dice, es que tiene que subir tal, tal... ...y por qué no sube, debería haber subido... ...que no, que no, el resto del mercado es el que manda... ...y si el mercado dice, no hay interés en Bitcoin... ...no hay interés en Bitcoin, ya está, no pasa absolutamente nada... ...ya lo habrá, en, en el momento que le corresponda... Uh, ...hemos visto además que... Eh, ...cuando algún banco estos días ha caído... ...Bitcoin ha subido, es decir... ...algo que es importante... Hay cada vez más inversores que tienen cierto interés, aunque sea temporal, en ser sus propios bancos. Esto es bueno. Esto es bueno porque eh, hacen que Bitcoin o las principales criptomonedas eh, sean cada vez, digamos, más una opción. Por otra parte, espero, me imagino que, que habéis visto ya, que Ethereum tiene un importante... Eh, una importante dominancia que ha sabido conservar y hacer crecer a lo largo del tiempo. Está en una zona de resistencia, ahora lo vamos a ver, pero os lo digo porque mucha gente dice, ah, Ethereum más... ah, no sé yo, mejor me voy a esta otra que dicen que va a ser un Ethereum Killer ya sabéis dónde están todos los Ethereum Killer excepto uno, que no se dijo más más, más que un Ethereum Killer para mí fue un Ethereum Cleaner Explico: el killer es ases el asesino, el cleaner es el limpieza y es BNB. BNB limpió a Bitcoin de todas las mierdas de ICOs y de etcétera, etcétera que se hacían en Ethereum. Ahora se hacen en BNB. Todos los tokens nuevos, más y más fáciles, más tal, salen en la red BSC. Scams y todo, porque bueno, barato, rápido, fácil de intercambiar. ¿eh? Entonces, eso le ha venido muy bien. Por un lado, a BNB, porque lo ha mantenido en un precio decente, creo que vale más de lo que está. Y le ha venido muy bien a Ethereum porque lo ha limpiado de todas esas ICOs que se han pasado a la BSC y a otras tips redes que son más baratas y más sencillas de, de transferir de un lado para otro. Entonces, bueno, eh, pero aún así, aún así, vamos a verlo, la dominancia de Ethereum se está manteniendo en máximos, 20%, tremendo. Bien, dicho esto, comenzamos. campanita venga, suscríbete y dale a la campanita hoy es sábado, sábado, este día de altcoins, pues de momento, algunas uh, día de bitcoin, está rebotando un poquito, ethereum también, bueno, estoy en ethereum porque bueno, estamos hablando precisamente de esa dominancia de ethereum, uh, ahí está con una pequeña subidiña del 0,79% y la dominancia de ethereum, que la voy a tener por aquí mm, aquí, vale 20,01 20.01. Creo que es interesante ir viendo esto porque vamos a ponerla en semanal. Fijaros, parece que tiene poca vida. Aquí hizo un doble suelo, la W perfecta, y a partir de ahí empezó a subir. Suelo lo hizo en 7 mínimo más o menos 712. Vale. Sus máximos, evidentemente, de cuando nació, está, es que estaban Bitcoin y Litecoin, eh, eh, Bitcoin Cash, eh, estaban, eran muy poquitos, entonces estuvo rondando, rondando no, estuvo en el 30%, y ahora está en el 20%, es decir, fijaros que bajó al 7%, cómo ha sabido reinventarse, seguir, y ahí está. ¿Veis que está llamando a la puerta de toda esta zona de estos máximos? ¿Vale? Estuvo en el Bullrun, Bullrun 22,44%, Solamente un menos de un 2,5% más al alza. Ostras, yo creo que, que es algo súper super interesante. ¿vale? Eh, ¿Crees que va a tener más dominancia tal que Bitcoin? No, no lo creo, ¿vale? Eh, al menos de momento, a día de hoy, no, no veo ese camino. Pero bueno, tenemos una línea de tendencia que se perdió, se retesteó. Veis que aquí hizo uno y dos techos con un suelito aquí. Vamos a ampliarlo. ¿Vale? Cayó, no llegó al, al, al mínimo de lo que sería ese doble suelo, pues se lo tomó más bien de la zona de soporte que tenía, bastante buena, en 17,5. Y medio y bueno, pues ahí 17,5 es 20. 20 y medio, pues bajó a 19 prácticamente. Otra vez está en 20, 20 y pico. Pues en cualquier momento, ¿vale? Esta formación triangular que está haciendo, eh, la vamos a ver, vamos a dibujársela aquí, para dejársela, eh, bueno, vamos a dibujarla desde aquí, ¿qué más da? Total, ¿Vale? Ahí tenemos una formación triangular bastante clara. Eh, por un lado, eh, podíamos ver esta tipología o podíamos ver también esta otra. vale. Yo soy más partidario de esta otra. Eh, así que bueno... Me me gusta más porque entra en el triángulo ascendiendo. Pim pam, pim, pam, pim pam, pim pam. va para arriba. Eh, vamos para arriba, a ver, yo creo que si rompe, pues rompería y iría por esos máximos, lo intentará, ya veremos a ver si lo rompe, no. Eh, pero suele ser previo a un bull run. ¿Vale? Esto se suele dar previo a un bull run del mercado. Con lo cual todavía nos queda un poquito de que me refiero a que rompa los máximos relativos anteriores. De momento, fijaros cómo está en este punto, que ya marcó. A ver, joder, pesados. Eh, que ya marcó aquí en el 18, en mayo del 18, y bueno, pues a partir de ahí, fijaos, con todas las criptomonedas que salieron a partir de entonces, mogollón de ellas, sobre, y, y en su propia red, que fue lo curioso, ¿no? Pegó un bajón tremendo, otro bajón, y a partir de ahí, poco a poco, desde el segundo suelo que hizo en diciembre del 19, poco a poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco, poco ha recuperado su... No su reinado, porque el reino es de Bitcoin, pero bueno, es su principado, vamos a dejarlo así. El que suponía que era para Litecoin, no para Bitcoin Cash, se lo ha quedado de Bien, al menos por el momento, a día de hoy. Y esta es la realidad, no lo que alguno quiere vender. Eh, Bitcoin, por su parte, bueno, pues eh, ha intentado atacar ahora, hace un ratín, la otra es la línea del de, de 50% del canal, este canal que, bueno, pues que llega lleva siguiendo a la baja durante tiempo no pudo una vez, no pudo dos veces a la tercera y la vencida, lo veo difícil poder si lo rompe, generamos un gap en la parte inferior a ver, no quiere decir que no podamos pues, eh, poner, eso, tener gaps abajo, de hecho tenemos un gap en 20.000 vale, o sea que que esperemos que algún día se cierre. Estamos atacando la zona de 27, eso está bastante bien. Y podemos abrir. Y empe podemos empezar a subir. El lunes a abrir, martes, martes, miércoles, ir a tocar arriba y luego volvernos abajo. Perfectamente. O sea, esto es. Ya sabéis, normalmente los gaps. Eh, como no imagino, la mayoría se suelen cerrar a lo largo de la primera semana, excepto cuando se nos quedan algunos colgados, que tenemos uno por arriba en 35, tenemos uno por abajo en 20, tenemos otro en 9.800 o bueno, 9.500 por ahí. Entonces, eh, no tienen por qué cerrarse, ¿vale? Eh, algunos. Y algunos no se cierran nunca. Es decir Hay gente que dice, no, es que el de 9.000 y pico lo vamos a cerrar. O sea, a lo mejor ese decir, que hay para siempre abierto. O sea, no... De hecho, yo si a día de hoy a día de hoy tuviera que apostar, yo diría que ese gap no lo vamos a cerrar. Cada uno tiene sus pensamientos. Ojalá se cerrase, sería la hostia. Uf, lo que he dicho, ya no monetizo. Sería la leche, pero bueno, chicos, ya veremos a ver. Bueno, entonces, bueno, Bitcoin viene a al la alza, está haciendo ahí un pequeño movimiento. El BLX, eh, como hemos visto también esta mañana, y hemos, eh, nos hizo un dibujo, nos dejó un dibujo, a ver, aquí está. ¿Vale? Eh, bueno, pues con esta vela martillo invertido, con una subidita y poco volumen, menos que el día anterior. Entonces eso pues, no está bien, no está bien. ¿vale? Vamos a ver, de momento sosteniéndose por encima de la media de 100, que eso sí está bien. Y veremos a ver si no tenemos que ir a ver la de 200. Podría ser, podría ser. Pero eso más adelante, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí El total market por su parte hoy subiendo un poquitito Como lo ha dado ahora por Bitcoin por subir, pues ha subido el total market Y la dominancia de Bitcoin Que ha estado subiendo un poquitillo Ahora se va para abajo Se están animando las altcoins como sábado, sabadete A ver si es verdad que al final eh, del día Se empiezan a animar de verdad Y en cuanto a las altcoins, bueno aquí El cardano que tenemos por ahí abierto Ya os he dicho esta mañana, cuidado, fijaros bien También en la línea de tendencia que lleva el RSI de cardano ¿Vale? Toque, toque, toque si lo pierde, aunque o si no la pierde, aunque no haya, aunque hayamos perdido la línea de tendencia en precio, no pasa absolutamente nada. ¿vale? Mientras no me pierda esta, a mí no me dice nada. Que pierde esta, entonces ya es otra cosa. <risa> eh, vamos a ganadores-perdedores, que lo tengo aquí un poco raro. En perdedores tenemos aquí Cirrus, eh, bueno los, cor los cortos de Bitcoin, que están bajando un poquito más de lo que bajamos por la mañana, eh, DREP, Ajax, KLV... Prácticamente nada, no llega ni al 3% ya KLV, o sea que muy poquitas perdiendo eso, y por el lado positivo. <risas> eh, bueno, CTR es el Kratos o contra Ethereum, que tampoco nos cuenta mucho porque imagino que lo, no lo estaréis siguiendo. ARPA, que sí que es el, hay gente que la tiene, prácticamente un 3%, un 13%, perdón. Eh, Matrix está con un 10 y medio Y un 10,35%. Uh, Así interesantes, bueno, pues tenemos aquí Kava, tenemos Planet. Tenemos SIS sí, subiendo un, casi un 4%. Vamos a ver si se siguen animando, ¿no? en INJ también un 3,5%, bastante bien. Eh, Kusama, un 3%. Y bueno, ya a partir de ahí ya para abajo tampoco es interesante lo que hay porque el movimiento que hay es, es chiquitito, ¿vale? Es muy pequeñito. Eh, pero bueno, se empieza a animar. A ver si esta noche se animan un poco las altcoins. Y a más de uno le da una alegría. En cuanto a los cortos de Bitcoin, esa presión bajista, bueno, pues desciende un poco, eso está bien. Y eso que está subiendo ese pequeñito... Ese pequeño disparo de Bitcoin, un par por ciento, tampoco demasiado, pero bueno, ahí está. Ahora digo, no es mucho y de repente se dispara. <ríe> eh, bueno, pues eh, después del camino que está llevando tan ascendente, por muy pequeñito, poco a poco que sea, y empiezan las velas a ser un poquito más grandes, a la espera de que pase mañana con la apertura por la noche de los futuros, bueno, pues podemos venir a apoyarnos en la zona para luego intentar seguir, ¿vale? Porque tenemos una línea de tendencia bastante clara. Muy, muy angular, ¿vale? Pero es que suelen subir así, o sea, no es, no es porque yo lo diga, ¿veis? Pepinazo, pam, pepinazo, pam, pepinazo, pam, o sea, pam, pam, eso es, es tremendo, es tremendo, claro. Eh, cuando hay mucha volatilidad, de momento, aunque han subido bastante la presión bajista, la volatilidad está siendo, ya habéis visto, nada, es una castañita, eh, a mí me gusta bastante más volatilidad que lo que hay. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo, cómo sigue evolucionando. De momento, pues el enfermo está, está bien, progresa, progresa adecuadamente. No pues tiene más que subar. Y esta línea de tendencia, que fue la de mínimos anterior, posiblemente en su momento, igual que hizo aquí, nos puede hacer de máximos. No tiene por qué ser directamente, ¡ay, subir, venga, ya está! No, puede venir a apoyarse y irse más arriba. Ya le iremos viendo de momento. Los dientes de sierra, ya vemos que a lo largo de la historia... Los que estamos en diario en RSI no está demasiado tiempo ahí arriba. Toque, aquí está varios días. ¿vale? Aquí un toque, un toque, un toque, un toque. Aquí está varios días. Un toque con varios días. ¿vale? Un toque, aquí sí está varios días. ¿vale? Entonces, pero claro, esto ya empieza a ser. Eh, pues de, esto ya es junio del 20, esto es eh, noviembre del 20. Si empezamos a ir viendo hacia atrás, ¿vale? aquí está pues más o menos como estamos yendo ahora tuvo unos días, en mayo del 19, y luego fijaos cómo cayó. Eh, bueno, pues eh, va, veremos a ver cómo esa presión bajista eh, puede seguir trabajando poco a poco, o pues, de repente hacer un rush para abajo, tomamos algo, y sueltan los cortos por el que haya un short squeeze y cosas de esas, que, bueno, pues, que nos hacen de repente subir pues, un 5, un 10%, que son los interesantes, menos de eso pues no deja de ser eh, meras, meras velillas de diario, que bueno que a veces nos dan, en futuro sí nos dan mucha alegría, pero lo que es el mercado de spot, pues tampoco tiene mayor mayor importancia. Así que bueno, no me enrollo más, eh, así está el mercado, intentando romper ahora la media de 50, uy, la media de 50 igual, el 50% del canal, y paciencia, paciencia, y después un poquito más de paciencia, os recuerdo, preguntas, preguntar al doc, qué es lo que queréis. Intentar eh, resolverlo, que os dé alguna respuesta a esas, esa ansiedad que os gener, pueda generar el mercado y os pueda ayudar, pues ahí estaremos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.